Estás a punto de entrar al mejor canal de investigación y misterios en YouTube, Oxlack, Investigador. Únete al Team. Hace unos días en Argentina ocurrió el extraño fenómeno en el cielo conocido popularmente como trompetas, que son sonidos extraños y desconocidos que se escuchan por las noches y que nadie sabe de dónde provienen. Algunos otros usuarios lo describen como una especie de zumbido que parece provenir de todos lados. Les llaman trompetas del apocalipsis ya que hacen referencia a un pasaje mencionado en la Biblia y que por ser escuchados en plena emergencia mundial, comenzaron a especular que se trata de la llegada del juicio final. Los videos de estos extraños sonidos grabados en Argentina se viralizaron de inmediato pues el zumbido se había escuchado en varias partes del país. No sé qué mierda, ¿eh? Ay, la puta que nos reparió, boludo. No, la concha es mal. Que Pero, ¿a qué se deben estos extraños sonidos en el cielo? Según la NASA, estos zumbidos son llamados ciclomotos, los cuales son similares a terremotos en el cielo. Los movimientos en el cielo son consecuencia del choque de masas de aire caliente y frías y pueden producirse en cualquier parte del mundo según la explicación dada. David Hill, un científico del Servicio Meteorológico de Estados Unidos, cometa que también pueden producirse por causas comunes, como las olas que golpean los acantilados o hasta por la caída de meteoritos. Supuestamente serían bastante comunes, pero, debido a la contaminación de las ciudades, no se perciben de una manera tan fácil. Pero ahora, mientras estamos en cuarentena, han podido ser sido audibles ya que las urbes se mantienen quietas y silenciosas. Según los datos en Argentina, se han producido alrededor de 30 de estos fenómenos. Mismo caso ha sucedido en México en diversas ocasiones. Aquí les muestro un video grabado en la Ciudad de México en el año 2012. Oeste de Bolivia en el año 2015. Muchos, a pesar de la explicación científica, mencionan que estos ruidos son muy diferentes a los especulados, ya que en ocasiones se escuchan como si fueran metálicos. Por eso, algunos creen que se tratan de naves estacionadas en el cielo y que se mantienen invisibles a la humanidad. Lo cierto es que la explicación científica parece que solo se dio a la ligera, y muchos opinan que esto debe de ser algo más que aire chocando por lo que seguirán registrando el fenómeno y tratando de buscar alguna otra hipótesis. Pero por el momento, el sonido es bastante tétrico y causa mucho temor. ¡No, boludo! ¡Se escucha mucho! ¡No es calor frío!